Llegó ahora, son Aquí estamos un nuevamente con un nuevo video. Eh, les vengo a decir que ando vendiendo esta cuenta. Les voy a mostrar los pases que tengo. Son como siete pases. Ahí eh, los puedes ver. Les voy a mostrar in mi inventario. Esos son los trajes que tengo. ustedes observen y, to y vean si dejo de hablar es porque para que yo les, les esté mostrando todo lo que tengo en la descripción voy a estar dejando el número mi número de whatsapp para que ustedes se comuniquen conmigo por si quieren comunicarse y quieran comprar esta cuenta yo les voy a dar detalles de cuánto pido por esta cuenta ¿ok? Podemos ver todos los trajes que tengo, todos los pantalones, zapatitos para que no andes descalzo, mochilas. Caja de muerte. Paracaídas. Y esto es lo único que salió, eso es, eso es nuevo. Y tablas. Emotes. Todos los emotes que tengo. Vehículos. Ok, vámonos con las mascotas. Este ya la tengo. Tengo el gatito, este. Para todas las mascotas, tengo a este, tengo el pingüino, el águila, este. Este no, este no, este zorrito, el perrito, el gatito, esos son gratis. Igual estos son gratis. Nos vamos con las armas, que son las más importantes, las armas. Todas las armas de la. en rangos y tributos. La AK evolutiva la tengo al 4. Esta arma. La Scar. Esta es la nueva que acaba de salir también. No la tengo este evolutiva, pero la tengo a nivel 2, creo. Esta la tengo al 4. Esta. nos vamos con los sbd smg tengo también evolutivas aquí están todas las evolutivas que tengo, al 4 la AK, la, la MP40 al 4, la XM8 al 4, esta es la FAMA al 2, la MP5 al 1, M, la MMP a 4, la, la M1014 al 4, la SCAR al 4, bueno es todo lo que tengo, espero que ahora Nos vemos el son hasta el próximo video.